Yo, yo, yo, yo, yo, yo, people de YouTube Bueno, soy yo, Rector y estamos ya en la misión otra vez Otra vez y otra vez en la misión número 6 ya Del camionero Y bueno, ya estamos ahí, el camión este Y el dinero es de 5000 Y bueno, la mercancía es ilegal Y bueno, voy a traer la atención de la policía y todo el cuento Y bueno, quizás sea que vaya a entregarlo A un lugar que sea totalmente desconocido O perdido, o no sé qué decir bueno, entonces, la cosa es que la mercancía es totalmente ilegal Y bueno, estoy marcando mi objetivo exactamente por donde no perderme y todo el cuento Entonces, ya una vez que marqué mi objetivo, exactamente voy hacia allá Como pueden ver, apenas arranco, aparecen las tres fucking estrellas que me incomodan Porque en serio me incomodan y decidirme por acá Por el bosque, por, el, por las vías del tren, porque sencillamente... Eh, me persigue menos la policía, y bueno, hay menos... Uy Dios, me caigo, me caigo, me caigo, qué mal, en serio, qué mal, uy Dios... Con el poder de Superman me pude despertar, mira <risa> no, me pude levantar con el poder de Superman, LOL. Entonces, es de noche, exactamente son las 4 de la madrugada, y me siento muy sexy, muy cool. Y bueno, exactamente, el policía me quiere tocar los huevos, pero no voy a dejar que me los toques... ...porque mis huevos son de oro... ...así que no voy a dejar que me toquen los huevos... ...entonces ya estamos en las vías del, del tren... ...en exactamente... ...en el tren que fastidia también a veces verlo... ...ese tren puto... ...que en serio... ...incomoda... ...incomoda a veces que tú estás tranquilo... ...y vas por las... ...por el tren y cuando... Pff, ...llega el... Por la, ...vas por las vías del tren y pum... ...aparece el, el tren y te incomoda... ...y te manda por un lado... ...te saca volando y lol... ...tú quedas... ...oh mierda no... ...puto tren... ...y a veces quieres cogerlo y... ...va muy rápido entonces no puedes... ...entonces esta mercancía es ilegal, y bueno, he mejorado mi habilidad de conducción. Y bueno, una vez que estamos en la vía del tren, en la vía del ferrocarril, no sé cómo le mierda ya me llaman a esto, pero bueno, he utilizado la cámara cinematográfica y no se ve ni un carajo, en serio. Creo que por aquí va a aparecer Slenderman, no, mentira, no, no se ve ni un carajo, y no sé qué carajo piensan, pero Rockstar a veces tienes unos pequeños errores en su puto juego. Entonces, lo triste sería que se me aparezca el tren, el tren fantasma. Y venga y me asuste. No, mentira, no existe el puto tren. Y bueno, y todo va bien. Todo va bien hasta que aparece el puto tren. Entonces, ¿qué les puedo decir? Esta mercancía es ilegal. Y bueno, quizás aquí la policía no me persigue. Tanto como en las otras misiones o misiones anteriores. Que sí te persiguen. Y te fastidian. Y te molestan. Y te, te joden los cojones. En serio, te, te, te tocan los huevos. Y, y te encabrona eso. Bueno, esta misión... Creo que te dan 5000 pero, pero, pero hay algo que debe entregarse en el en lugar que tú correspondes y bueno, cualquiera de los niveles anteriores, o sea, los lugares en los anteriores se puede entregar y exactamente. Lo único que sí debes entregar la mercancía intacta, o sea, para que te den tu dinero y no pierdas tiempo ni nada, ¿me entiendes? Y lo que recomiendo es que se vayan por la vía del tren Porque es la vía más rápida y además de eso no te persigue la policía Como pueden ver ahí están los policías persiguiéndome Puse la otra cámara La cámara y van a ver cómo van a saltar los muy putos Ahí saltó el puto, voy a esperarlo uh, uh, uh, uh, uh. Saltó el muy puto Dios, de película, de película, de película esto en serio señores Esto parece la rebelión de Terminator cuando lo vienen a perseguir los policías y bla bla bla Y creo que no sé entonces viene el puto Soy yo o eres tú, maldito ¿eh? ¿Ah? ¿Quién eres? ¿eh? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres un puto policía? que cree que tiene la ley? Bajo... ¡Uy! Toma, toma, puto Toma Mi estrategia funcionó <risa> ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, policía de mierda! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Dios. Voy a guiarme en el mapa otra vez ¿Si ¿Sí voy bien? Sí, voy bien Bueno, exactamente Está el lado derecho y bueno, no van a creer lo que voy a hacer. Pero tengo una idea muy asombrosa. Muy asombrosa. Creo que voy a saltar. Así como saltaron los putos policías, voy a saltar yo. Y creo que estoy llena de emoción. Y voy a saltar, voy a saltar, voy a saltar, voy a saltar, voy a saltar, voy a saltar, voy a saltar, voy a saltar Y justamente aparece la estrella del policía, la estrella que más detesto La del soborno policial Y bueno, ya podemos observar exactamente que los policías están allá atrás Y el punto rojo Y creo que voy a saltar, Dios santo Si salto, puedo morir en el intento Pero si no A la mierda todo Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer Uy Uy Uy, lo hice, Dios me hizo superar. Hasta la próxima, hasta la próxima. No olviden suscribirse, Dios.